Señor Eduardo Santo, estamos en su mano y dependemos de usted, primero de Dios y después de usted. A partir de, de esta fecha, esta juramentación queda a cabo a Carlos Excelente. Bueno, pues yo quiero que nos sentemos en un restaurante, yo tengo todo el programado, pero no he querido ponerle una fecha, porque quiero primero resolver unos temas, que para, para que ese almuerzo, en vez de ser un almuerzo más para hablar y conversar, sea un, un almuerzo de soluciones. Donde la moral, la moral de los dirigentes que invitamos allí, sale totalmente por lo alto. Bien. Tenemos que poner las pilas y lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo. He dirigido el sector externo en dos ocasiones. Y para los que no lo saben, si hay alguno que no lo sepa, pero que están aquí. Este equipo que yo encabezo. Fue la punta de lanza para el éxito de José Andrés. Sacamos a camino las, las, las labores operativas de la campaña, que son duras. Medir y ver cuál es el sector que está flojo y después meterse en ese sector a, a, a guerrear. Hasta que los puntos suban, solo hicimos nosotros. El único equipo de batalla de guerra permanente, sin horas, sin días, sin lluvia, con relámpago y como quiera, lo dirigimos nosotros también. Estamos construyendo una base de datos que es una base de datos innovadora y que va creciendo cada día a un ritmo, por cierto, muy rápido pero nosotros no queremos hay una persona que no sepa dónde está y para qué y a quién está apoyando y además que haya dado la palabra de apoyar firmemente en el equipo en esa base de datos ahora es una base de datos que hay que respetarla y que luego nosotros pasado el proceso y se lo, se lo estaba diciendo mi asistente ayer Oye, nos vamos a enterrar de cabeza Que sí, que se vaya todo el mundo a celebrar Nosotros nos quedamos trabajando Cumpliendo con los compromisos Después celebramos Después que tengamos todo el mundo ubicado Porque ahora nosotros venimos Con la diputación y, y aspiramos A una posición mejor Con presupuesto Que aquí no lo tenemos, ¿eh? Con presupuesto para nosotros poder apoyar a los compañeros De la manera que se lo merecen No sé si me están entendiendo ¿eh? sí. O sea, no es que ganó Andújar, y ganó Luis Nada más es que el equipo, este equipo que nosotros estamos representando quede en condiciones de poder hacer una mejor labor una mejor labor donde nos toque trabajar y sobre todo en apoyo a los compañeros que, que podamos nosotros mismos darle la respuesta ¿verdad? o alguien representando de este equipo estamos, hemos preparado un registro porque ya acabamos de trabajar con uno y fuimos, estábamos también preparando este registro porque esto lo estamos haciendo por barrio, por sector por sector, y es un bombardeo que tenemos de pilares, de enlaces, con un crecimiento hacia abajo de 120 personas, y en eso estamos, barrio por barrio. Esto no es a lo loco que estamos dando vueltas y haciendo reuniones, no es una estructura organizada, comprometida. Cuando usted trabaja para ganar, es así que se hace, ¿sí o no? Claro, eh, que eh, gran pues gran En gran eso gran estamos receta. nosotros, entiende. Entonces, mis queridos, para ganarnos nosotros, ellos van a coger lucha. Esto no es lo loco. Y nosotros estamos trabajando con toda la fuerza del mundo. Hemos tecnificado la labor que estamos haciendo. Y repito, es una cosa organizada. Ustedes saben dónde nosotros vamos a presentar este trabajo. En el acto multitudinario donde vamos a estar todos. eso Y vamos a reventar eso. Y ahí van a entrar los enlaces, los jefes de equipo. Con su escuadrón mi hermano. Es una estructura real y la vamos a presentar en un acto multitudinario en los próximos meses. Y eso va a hacer temblar rodillas en el municipio. No solamente por la cantidad y la multitud, sino por los niveles de compromiso y de organización que se van a mostrar en este lugar. Porque esto es una cosa seria. Acuérdense que yo dirigí el sector externo, repito, en el 16 y lo dirigí en el 20, que fue el bastión del triunfo de Andújar Y yo me la sé toda. Y yo voy a trabajar y lo voy a ayudar a ustedes a que trabajamos para ganar. ¿Entienden? No, aquí no puede haber duda de ningún tipo. Toda la experiencia que hemos recogido, le estamos poniendo al servicio a este trabajo político que estamos haciendo. Que tiene que ser el más organizado. Tiene que ser el mejor, el más eficiente. Para que nosotros mañana podamos triunfar. Yo prefiero que un equipo que está provisto a tener 10 miembros tenga 5. Pero de verdad. Pero de calidad. sí Y que otro diga, mire, yo no lo puedo hacer ni de 10 ni de 5. ¿Cuánto usted tiene? Yo busqué cuatro, pero son cuatro de verdad. Los felicito. No, los felicito. Porque el que puede salir y buscar cuatro compañeros, familia y amigos, que se comprometan y le digan a usted, mire, cuente conmigo. Firmes. A usted hay que felicitarlo. Sí, yo quiero que me inscriban ustedes. Todos lo inscribimos. ¿Por qué? Porque tenemos que generar, aquí se está aceptando gente de todo, de todos los colores. Enciendo que eh, vengan a apoyar a los candidatos nuestros, que son Luis Abinader, Andúja. En el municipio, nosotros, dale para acá, hermano. Únase a este equipo, venga a fortalecerlo. Ahora, que nosotros estamos inscribiendo personas a un ritmo acelerado, creo que es el trabajo más agresivo de inscripción que tendencia alguna dentro de todo este marco del municipio político con relación al PRM y demás haya realizado. No estamos en esto. Y a partir de mañana, aquí se va a estar inscribiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todos los días, lunes y viernes. No nos vamos a parar. Estamos preparando todo, estamos ya evaluando cuál podría ser el lugar más adecuado para esta actividad importante. Vamos a invitar a la élite eh, política de, del partido, no la de aquí solamente, la de arriba, va a estar ahí presente, ahí, y por supuesto el alcalde. Y ahí entonces vamos a hacer el lanzamiento oficial de este equipo, que eso va a hacer temblar rodillas en Santo Domingo Este. Anótenlo. Bien. ¿No? Claro. Anótenlo ahora la, la fecha. ¿eh? En la rodilla no solamente por la cantidad de gente que es mucha sino también por los niveles de organización que van a ver ahí